Decidirme, señor dejo. Bueno, todo empezó cuando yo nací. Tal vez no tan atrás. El chiste es que hay un problema que me agobia. Y todo este tiempo me ha deprimido un poco. Estoy con mi novio y empiezo a tener la necesidad de casarme. El problema no es mi novio, es mi familia que no me deja casarme con él, y la gente que dice que no es legal. No, no es un pedófilo. Mi familia no me deja casarme porque mi novio es un panda. No, no me mire así. Él es un buen muchacho, apuesto y pachón. Ay, lo conocí en una sentado comiendo bambú entonces me miró yo lo miré a él y tuvo amor a primera vista Ay, y entonces pues quisimos andar y, y fuimos muy felices por, y pues verá que cuando él quiso ponerme matrimonio no pude decirle que no pero entonces cuando fui a darle las buenas noticias a mi familia, todo salió mal. Hmm, a veces quisiera ser un panda. Así nadie me lo impediría. Espero un segundo! ¡Eso es! Si me convierto en un panda, podré casarme con él. Muchas gracias, señor borrego. No sé qué habría hecho sin usted.